Un nuevo medio para mí es alguien que está innovando en maneras de comunicar, no necesariamente tiene que ser una institución, puede ser una persona, una persona es un medio y que está interactuando de manera mucho más fluida con las audiencias. Para mí eso es un medio tradicional, ni se enteraba de qué pensaban sus audiencias y para mí un nuevo medio es la interacción, interacción fluida, inmediata y eso bueno ocurre ahora con el Internet. Para mí es el vehículo que, que explican los nuevos medios, el Internet eh, es la oportunidad para que mucha gente nueva diga cosas. Por ejemplo, en Cuba vemos que hay un surgimiento de periodistas jóvenes que con el Internet están contando la Cuba que nunca habíamos visto. Entonces, el Internet permite ese tipo de cosas, que se descubran las joyas que nunca habíamos visto. En, en Cuba eso me parece fascinante, con el medio de este periodismo de barrio, por ejemplo. Yo recomendaría, eh, para entender qué es esto de los nuevos medios, recomendaría periódicos como, o publicaciones como Ciudad Vacía de Colombia, eh, Ojo Público de Perú, Animal Político de México y Centroamérica, bueno, Nómada, Guatemala.